¿Qué tal? Hola a todos y todas. Vamos a ver en este vídeo cómo se resuelven ecuaciones de primer grado cuando además tengo denominadores y necesito eliminarlos para poder despejar la X. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo entre estos denominadores, ¿vale? En este caso el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 10 es sencillo. Nos fijamos en el más grande de ellos y vamos buscando múltiplos de 10 que puedan ser divisibles entre estos dos. El primer múltiplo es 20, que lo puedo dividir entre 5, pero no entre 3. El siguiente múltiplo es 30, que ya lo puedo dividir entre 5 y 3. Por lo tanto, ese será el mínimo común múltiplo. 30... 30 y 30. Ahora el asunto es dividir aquí y lo que me resulte lo multiplico por lo de aquí arriba, pero mucho ojo porque tendré que multiplicar por todo lo que hay en el numerador. 30 entre 3 a 10 por x-2. menos ¿vale? 30 entre 5 a 6 por x-4 menos y 30 entre 10 a 3 por x -2. Más 3. una vez que tenemos una ecuación donde todos, todos eh, los denominadores son iguales lo podemos eliminar y nos quedamos solo con los numeradores x menos 4 igual a 3 por x más 3 ahora operamos y vemos a ver lo que tenemos que hacer para despejar 10 por x, 10x, 10 por menos 2, menos 20 Menos 6 por x, menos 6x. Menos 6 por menos 4, más 24, porque menos por menos, más. 3 por x, 3x. Y 3 por 3, que son 9. Bien, una ecuación de este tipo, de primer grado, tenemos que pasar todas las x a un lado y todo lo que son números sin x al otro. Vamos a dejar todas las x en la izquierda, del igual, y a la derecha pasamos todos los números. Nos encontramos primero este 10x, luego este menos 6x. Ya no hay más x aquí, pero aquí sí. Este como pasará. Está aquí sumando, pasa a este lado, restando. Y pondremos aquí el igual. Ahora dejamos a este lado los números que ya hay, el 9. Pasamos este allí. Está restando, pasa, sumando. Seguimos y nos encontramos el 24. Está sumando, pasa, restando. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí solo tenemos que operar y ver si tenemos que despejar la X o lo que nos queda. Aquí tendríamos 10X y menos 6 menos 3 que son menos 9X y aquí tenemos 20 menos 24 que son menos 4, 9 menos 4 son 5. 10X menos 9X son una X, que no ponemos ese 1, ya sabéis, y aquí tenemos que mi resultado es X igual a 5. Thank <laughs> you.